ustedes, Roger Vélez, pastor de la iglesia de la Biblia, saludos que el Señor le bendiga, mi nombre es Ana María Vélez, pastora de la iglesia de la Biblia los esperamos Gabriel Hernández dale un poquitico de power dale un poquito de power a los monitores al monitor de mi mano ahí izquierda, dale power para que el hombre no se quede ronco. gloria al Señor bueno que se le bendiga aleluya, ¿Cuántos están en victoria en esta hora ¿Cuántos todavía tienen fuerza para adorar al Señor en esta preciosa tarde? Habrá un adorador en la casa del Señor, aleluya, que vino a exaltar al grande Toca al que está a tu lado y dile Dios es bueno Toca al que está a tu lado y dile Dios sigue siendo bueno Aleluya, ¿cuántos saben que Dios sorprende a uno todos los días? Eh, quiero que se queden de pie porque ahorita van a descansar las piernas un poquito Aleluya, así para que se estiren un poco Yo no ando solo, ando con mi hermano Harry Galar Se levanta la manita ahí Aleluya y tú sabes que yo meditaba en algo, yo meditaba en algo que sucedió algunos cinco años atrás. Mira a ver si Dios no es bueno porque va a entrar a la palabra, ve buscando tu Biblia. Pero aproximadamente cinco o seis años atrás, yo meditaba en algo que sucedió en nuestro ministerio que me, me, me marcó por toda mi vida. Aproximadamente cinco o seis años atrás mi persona, Harry, el ministerio, estaba en, un, en una reunión. Eh, eh, para un compartir del ministerio Impacto, y Poder Cuando de momento estamos en un compartir Harry recibe una llamada De su casa Harry recibe una llamada que estremeció El corazón de Harry Y yo recuerdo que nosotros estábamos en un compartir Y lo llaman de su casa Y le dicen Harry le acaban de disparar A tu hija Una bala perdida Impactó la cabeza De la hija de Harry y recuerdo que aquel día Harry comenzó a gritar y yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo decía: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Harry dijo: Me mataron mi hija, me mataron mi hija. Le impactó una bala en la cabeza. Tenemos que irnos. Recuerdo que cuando estábamos eh, corriendo, nos montamos en el carro y comenzamos a correr. Harry estaba gritando en el carro. Cuando de momento comenzamos a clamar a Dios y decimos: Señor, mete tu mano, Dios mío. Ella iba de camino a la tienda a hacer una diligencia cuando una bala le impactó en su cabeza. Nosotros comenzamos empezamos A clamar y Harry clamaba Y yo decía ten fe en el nombre de Jesús Dios va a hacer el milagro Y recuerdo que mientras íbamos en el carro Yo decía Señor en el nombre de Jesús Declaramos que tú vas a meter tu mano Recuerdo cuando llegamos al hospital Harry casi no podía entrar Cuando llegamos al hospital hacia adentro Porque caminamos directamente adentro Cuando caminamos directo adentro Donde estaba la hija de él Recuerdo con mis propios ojos Que yo vi la niña Y recuerdo que cuando llegamos la niña estaba hablando y se veía la bala en su cabeza. Oh no, no. El Dios que yo le sirvo está pasado, alma mía. Lava la gloria de El Dios que yo le sirvo todavía hace milagro. Oh, Él no ha perdido. Toca que está a tu lado y dile, no ha perdido poder. No ha perdido poder. Ella hablaba aún con la bala. Y lo más impresionante que el Dios que yo le sirvo, él no deja rasco Cuando tú miras a la hija de Harry, no le quedó ni y la marca en su cabeza Porque oh Dios mío Jehová Cuando Dios hace algo Él lo hace completo Oh Dios mío Si tú estás aquí Tú deberías estar adorando a Dios Es que Dios es bueno Yo le adoro porque Él es fiel Grande es su misericordia uh, Busca tu espada ahora Primera de Samuel hoy oh, yo siento a Dios hoy aleluya yo no sé de ti pero yo yo siento a Dios bien fuerte hoy hay una presencia desde que entré por la puerta estaban devocionar. se siente a Dios en una manera especial primera de Samuel aleluya yes Jesus te adoramos Señor primera de Samuel capítulo 10 Perdón, perdón, capítulo 21 Primera de Samuel capítulo 21 Estaremos considerando versículo 10 En adelante, luego brincaremos al capítulo 22 Yes, Jesus Amén Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la iglesia que está en victoria dice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 había de entrar este en mi casa capítulo 22 yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba en y todo el que se hallaba en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400... Hombres, aleluya, yo quiero que tú le des la mano a tres personas hoy que no has saludado Y le vas a decir el tema, el tema de esta tarde es pierde tu identidad Yo sé que es contrario a la campaña, yo sé que tú quizás dirás el predicador se ha vuelto loco hoy Pero dirle quiero que pierdas tu identidad Pastor pierde tu identidad El predicador se volvió loco en esta tarde él quiere que tú pierdas tu identidad No lo entiendes ahora Pero lo entenderás después Saludaste a tres personas Dile pierde tu identidad Padre te damos gloria, te damos honra Dios Te pido que me uses con una palabra poderosa para este lugar Alguien vino en busca de salvación Dios mío Alguien vino en busca de un milagro Dios Yo declaro que a través de tu palabra sea predicada Que tú rompa cadenas, liberte al cautivo Dios mío declaramos una atmósfera limpia Para que tu pueblo te adore en esta hora Se va toda carga, toda pereza Todo lo que quiera detener tu adoración Dios mío En esta hora hemos llegué, llegado a recibir algo Sobrenatural de tu espíritu Dios Dios, nos encargaremos de darte toda la gloria, Dios, en esta hora. Toda la gloria te la merece, Dios mío, por lo que vas a hacer en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Toda la gloria es tuya por los siglos de los siglos. Amén y amén. Se pueden sentar en esta hora. Pierde tu identidad. Ya estoy cansada. De ser fría, de correr río abajo Dicen que soy necesaria Pero yo prefiero ser hermosa Y encender el fuego Dicen que yo purifico Pero el fuego purifica más que yo Estas eran las palabras de un río De una agua que brotaba de un río Y la agua estaba declarando estas palabras porque la agua había pensado cambiar su identidad de agua a fuego. Estaba cansado de ser transparente, estaba cansada de que ella no tenía eh, colores. Y ella dijo: Yo quiero ser fuego, yo no quiero ser agua. Esta agua decidió escribirle una carta a Dios y le dice: Dios, yo quiero cambiar mi identidad. Estoy cansado de que soy transparente, no hay color en mí. Y así declara la carta: Querido Dios. Tú me hiciste agua pero quiero decirte con todo respeto que me he cansado de ser transparente, prefiero el color rojo para mí, desearía ser fuego, puede ser si tú mismo en la Biblia te comparas con la zarza que ardía y no se consumía. La agua decía yo no quiero esta identidad Estoy cansado de ver el fuego tan brillante Y yo no soy parte de ese fuego Él le dijo yo quiero cambiar mi identidad todos los días el agua iba a la orilla del río a ver si Dios le enviado una carta Y todos los días el agua descendía pero no había nada Pero un día llegó una carta de parte de Dios y Dios le dice al agua de esta manera El agua abrió la carta y le dice Dios querida hija me apresuro a contestar tu carta ¿Por qué te sientes de esta manera? Comienza a hablarle a Dios y le dice tu tío, tu tío fue el que me bautizó en el agua de Jordán y él comienza a declararle no solamente eso yo caminé sobre encima de tu abuelo en una tormenta y comienza a declararte y mientras comienza a hablar él comienza a decir tú quieres el fuego pero antes de que pueda haber fuego tiene que pasar por el agua antes de que puedas ver experimentar el fuego tú le preparas el camino al fuego porque tú quieres el fuego si yo te creé para hacer agua y, le, y el agua no le bastó las palabras pero de momento mientras el agua estaba leyendo Dios desciende De momento desciende Dios al agua y le dice y comienza a reflejarse en el agua Y de momento el agua comienza a mirar a Dios y, y, y el agua miraba a Dios y Dios miraba al agua Y de momento no intercambiaron palabras aún Cuando de momento Dios le dice Tú sabes por qué yo te he hecho sin colores Tú sabes por qué yo te he hecho transparente Tú sabes por qué yo te he hecho transparente Dios comienza a declararte Porque cada vez que yo te miro Yo miro mi reflejo a ¡Ah, Dios Dios mío, Jehová. Cada vez que yo te observo, yo miro mi tú mi reflejo. El problema de nosotros, Pablo lo dijo de esta manera, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O oh, tocar que está a tu lado y dile, pierde tu identidad. Tocar que está a tu lado y dile, pierde tu identidad. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ah, alma mía, alaba la gloria de Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado David. Y escúchame bien: todo el mundo está acomodado a cierta temperatura. Todo el mundo en este día está acomodado a su cierto modo de estar. Si está muy caliente, no estamos cómodos. Si está muy frío, no estamos cómodos. Y todo el mundo tiene cierto periodo de lugar o de momento que le encanta. David estaba en un punto así en su vida. Dios lo había promovido humilde pastor de oveja al capitán del ejército de Saúl, él estaba en una posición que le gustaba Dios estaba tratando con David pero algo comenzó a suceder la Biblia declara que algo comienza a suceder, Dios comienza a sacudir la vida de David y hay momentos donde Dios te va a sacudir tu vida porque Él quiere enseñarte o revelarte algo la Biblia establece que Dios comienza a sacudirlo y lo primero que le quita de la vida de David, Dios le quita el nombre que David tenía, todo el mundo conocía a David por su fama todo el mundo conocía a David como el capitán, todo el mundo todo el mundo conocía a David como el que había vencido a Goliat, todo el mundo conocía el nombre de David y lo primero que Dios hace es que Dios permite que se levante guerra ¿ve? porque no hay nada que suceda sin la voluntad de Dios, se levanta una guerra en contra de David la Biblia declara que Saúl comienza a tener celo de David porque David había entrado en otra dimensión, la gente comenzó a elogiar a David comenzó a reconocer que había algo diferente y la Biblia declara que Saúl se levanta con un celo vamos a detener a David, se levanta una persecución por el celo de Dios y es impresionante que el celo no se levanta antes de que David comienza a hacer la voluntad bebió. el celo se levantó cuando David comenzó a caminar al propósito de nunca te ha dado de cuenta que se levanta el ataque cuando estás haciendo la voluntad Oh, yo no oigo a nadie aquí en esta hora Alma mía nunca te ha dado de cuenta Que mientras estaba sentado nada sucedía Y ahora que estás sirviendo a Dios Como que se ha levantado el infierno contra tu casa Tengo noticias que el diablo sabe lo que viene de camino Y la Biblia declara que lo primero que pierde David la Biblia declara que comienzan a perseguir a David y no era alguien de afuera era alguien de adentro, comienzan a perseguir a David, Saúl comienza a intentar hay que terminar con este hombre, hay que acabarlo porque este hombre es peligroso para mí la gente está reconociéndolo la gente lo alogia. tenemos que terminarlo y comienza una persecución lo primero que pierde David David comienza a huir porque él decía me van a matar, David comienza a perder su fama la gente comienza a dejar de ver a David y comienzan a, a darse de cuenta que ya faltaba el cantante de Israel faltaba el adorador de Israel, lo primero que pierde es su fama lo segundo que pierde David es su posición él era el capitán del ejército de Saúl, él era el músico principal en la corte de Saúl, esta posición le aseguraba el reinado, pero déjame declararte que tú no dependes de la posición o oh, yo no oigo aquí a nadie hoy Tú no dependes de la posición que tienes Tú dependes de Dios que tú le sirves bebé. Hay mucha gente que dependen Del micrófono para adorar a Dios Oh, yo no oigo a nadie aquí en esta casa Alma mía pero yo le adoro En espíritu y en verdad Hace falta Alguien en esta casa Que diga yo no dependo de la posición Yo puedo estar arriba Como puedo estar abajo Con todo yo Me alegraré Y me gozaré Alguien que diga hay vaca en los corrales O no hay Alguien diga yo todavía le creo a Dios El Dios que hace milagros el Dios que no ha perdido poder Habrá alguien que lo conozca en esta casa Alguien que ha visto la mano bebió Alguien que ha experimentado el poder bebió La Biblia declara que pierde su posición Comienza a correr Número uno pierde su fama Número dos pierde su posición Y número tres pierde su círculo de amistades la Biblia declara que tenía un amigo llamado jonathan Él tenía una esposa que se llamaba Mikar. Él tenía gente que lo apoyaban. Qué bueno es adorar cuando todos te apoyan. Uh. Aleluya, Qué bueno Es predicar cuando todos están adorando Alaba la gloria de Dios en esta hora Alma mía, pero qué difícil Es cuando la gente Que estaban supuestos a estar por ti Te han abandonado Como tú le adoras a Dios Cuando todos los que te dijeron Voy a estar contigo en la prueba Te abandonaron, en el momento De dolor te dejaron la espalda Tú sabes por qué Que bueno es que el hombre te da la espalda Porque cuando el hombre se Va. Dios dice ahora me toca a mí oh, Habrá alguien que crea esta palabra en esta hora Es bueno que me han abandonado Porque el que no me deja Se llama Jehová El Todopoderoso Él no me ha dejado Él no me ha abandonado Toca a alguien y dile, estoy Soy peligroso porque estoy Armado, aleluya, no ando Solo, alma mía, alaba la Gloria de Dios, ando con el Padre, ando con el Hijo, habrá alguien que Ande con los tres grandes Me dejaron, pero tengo A Dios, me abandonaron Pero tengo A Dios Pierde Pierde su círculo de amistad La Biblia declara que su amigo Jonatán A causa de rey Saúl Tuvo que dejarlo Tuvo que fingir Dónde estaba David, su esposa Mi David se tira por la ventana Él deja de ver Al sacerdote, él comienza A perder gente en su vida, aleluya ¿Qué pasa cuando la gente Que tú estabas acostumbrado a que estén Contigo comienzan a alejarse Comienzan a abandonarte Comienzan a alejarse de ti Y así estaba David, un hombre Que había sido ungido como el Próximo rey, tenía la unción Sobre él, aleluya Tenía la unción, tenía una palabra que le aseguraba el reinado Tenía gente que lo riodeaban Que le aseguraba que iba a llegar Pero permíteme declararte Que tú no vas a llegar En la forma que tú quieras Cuando Dios te da una palabra Así sea arrastrándote El Dios que yo le sirvo Es el Dios que hará el milagro como quiera ah, Dios mío, yo quisiera tener a alguien en esta casa que conozca al Dios que abre puertas que conozca el camino que conozca la verdad. Yo no dependo del hombre, yo dependo del rey de reyes. Habrá alguien en esta casa que entienda que Dios tiene control. Toca a alguien y dile Dios tiene el control. Oh, no, no, no, no, no. Tú no estás solo. Tabi comienza a huir y corre y corre y corre y cuando entra al templo La Biblia declara que huyendo de Saúl Entra al templo Aleluya y David en medio de su En medio de su desesperación En medio de, de tanto que él estaba viviendo Él decía pero ven acá Yo soy el ungido Perdí mi posición pero ven acá Dios me dijo que voy a ser rey Perdí mi posición, perdí mi nombre Perdí mi círculo de amistades Pero Dios me habló de reinado Pero Dios me habló de algo grande Y todo lo que estoy viendo es opuesto a la palabra que Dios me dio Yo vine a hablarle a alguien en esta casa Alguien que tiene una palabra de parte Bebió y todo lo que Dios te ha hablado Todo lo que has recibido Es lo opuesto a la palabra que Dios te dio Dios te dijo te voy a bendecir Y todo lo que ves es, de, es Contrario a lo que Dios te ha hablado Alma mía alaba la gloria bebió en esta hora David decía espérate Yo tengo la unción pero permíteme Declararte que la unción No te hace exento de ataque Alma mía los ungidos son ataques. Los adoradores son atacados Pero hay algo que Dios de, dice Dios dice que él nunca te abandonará En el mundo tendréis aflicciones Pero yo he vencido La Biblia declara que el huye. huye, y voy a llegar él huye. y la Biblia declara que él llega al campamento del enemigo Llega a donde un rey llamado Aquis Y donde estaban los filisteos Él llega a ese lugar Y cuando llega a ese lugar La Biblia establece que este hombre Llega al lugar del enemigo Y cuando llega al campamento del enemigo Aleluya El enemigo lo reconoció uh, Aleluya Satanás sabe quién tú eres Uh -huh. Satanás sabe quién tú eres. Satanás sabe lo que tú eres capaz de hacer. Tú sabes por qué la guerra se ha levantado contra tu casa. Porque el infierno sabe quién tú eres. El infierno sabe que tú eres peligro. El infierno sabe que si tú logras conectarte con la gloria habrá alguien en esta tarde que diga yo me voy a conectar. Estoy bajo ataque. Pero oh, Dios mío, alguien en esta tarde que esté bajo ataque, pero todavía le crea a Dios que su casa Está siendo reestremecida Pero todavía confían en Jehová La Biblia declara Que David llega al campamento Del enemigo Y lo reconocieron El enemigo le dijo, no es este David uh, El que cantaban en las danzas uh, Diciendo Saúl Hirió a sus miles David hirió Oh, cantaba Que mucha gente cuando tú estabas arriba Te alogiaban. te decía que bueno cantas uh, Que mucho nos gusta a nosotros que nos digan Wow, predicaste es tremendo. Uh, wow, cantaste es tremendo. Y la gente decía: David, tú eres tremendo. Pero en medio de la prueba, nadie estaba ahí. Oh my God. Pero en medio del momento difícil, no estaban los que le decían: Sigue para adelante. No estaban por eso. Es que tú no puedes depender del hombre. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Yo crecí en unos tiempos donde no se trataba del hombre, se trataba de la gloria de Dios. Se trataba de la chequina de Jehová. Se trataba de. La presencia bebió Cuando la gloria llegaba Nadie tenía que hacer nada La Biblia declara que cuando la gloria Entró en el templo Los sacerdotes no podían ministrar Porque la nube de Jehová estaba Tenemos que volver a los tiempos Donde dependemos de la gloria Bebió, habrá alguien En esta casa que diga Yo quiero gloria Del cielo, yo quiero gloria. Alguien que le adore Alguien que le adore por la gloria Gloria, alguien que le adore por la gloria Comienzan a entrevistarlo Pero ven acá Tú no eres David Y una parte de esta escritura una parte de esta escritura me impactó porque cuando comenzaron a cuestionarlo comenzaron a hablar con él algo de la escritura salió algo de la escritura escucha bien cuando comenzaron a criticarlo aquellos hombres no es este David comenzaron a burlarse de él no es este David el gran guerrero cuando de momento uno de los que estaban criticándolo declara esta palabra no es este David el gran rey de la tierra pero ven acá David no tenía reinado Él solamente era ungido Alma mía, alaba la gloria de Dios ah, Alma mía, lo que me encanta de Dios Es que Dios utilizará a tus enemigos Para profetizar lo que viene de camino Oh, Dios mío Jehová Dios utilizará a los que te critican para profetizar lo que viene de camino ah, tú sabes cuáles son las señales cuando el enemigo se levanta es señal de que viene gloria es señal de que viene algo grande es señal de que algo se desata en las atmósferas cuando el enemigo se levanta es una señal de gloria Y lo que me encanta porque él no solamente profetizó el reinado de David. Él profetizó la venida del Mesías. Uh, como tú dices así porque David iba solamente a reinar en Israel, aleluya eh, eh, eh, él estaba profetizando sobre uno que venía del linaje de David esto es más grande de lo que tú piensas, hay, hay una generación que se va a levantar detrás de ti Satanás no solamente está en contra de tu casa, él está en contra de los que vienen detrás de ti por eso no te puedes rendir ante el ataque del infierno porque esto más es grande de lo que tú piensas tú sabes nosotros nos criamos en una familia pobre pobre, pobre, pobre I don't even know what it is to have a, a, a birthday party una familia no teníamos dinero no teníamos nada y, y, y me impacta porque Lo que me impacta de mis antepasados De mi madre, de mi familia Que no tenían dinero Pero sabían mover el trono de Dios Ok, eso fueron para dos o tres en esta hora que no tenía mucho dinero pero cuando oraban algo tenía que suceder aleluya si oh, oh, sí, yo sé que tú estás aquí ahora y ahora Dios te ha bendecido pero gracias a tus antepasados que eran trabajadores que trabajaban por poco dinero que no tenía mucho dinero no tenía mucha plata pero tenían poder bebió pero tenían autoridad bebió pero no se dieron por vencido ante el ataque para que tú estuviera de pie hoy, alguien tuvo que haber peleado la batalla, alguien tuvo que haber luchado, no te rinda, porque hay una generación detrás de ti que va a experimentar gloria y llega y cuando le hablan a David lo último que David pierde y aquí llegó a la parte es su identidad porque tú dices así predicador David pierde su identidad como la Biblia declara que declaran este no es David el gran rey de la tierra y él comienza a babiarse comienza a votar comienza a fingirse loco él comienza a escribir en las portadas de la paredes él comienza a actuar como una persona loco porque él no quería que esta gente supieran que él era David tú sabes por qué él estaba avergonzado de que él era David y estaba en esa condición Aleluya Yo vine a hablar con alguien que es ungido Y está pasando el momento difícil David estaba avergonzado De que él era David Y comienza a actuar como un loco Comienza a derramar La saliva por su barba Él decía yo no soy David Yo no soy el hombre que esta gente dice Yo no soy lo que estos hombres Están diciendo y David pierde Su identidad y David todo lo que él había construido. Él decía: Perdí la posición. Perdí la fama. Perdí mi círculo de amistades. De seguro que ahora también perdí el reinado. Y él dice: Pues yo no soy David. Yo no soy David. Yo no, yo no soy ese hombre. Yo, yo no, no, yo no soy David. Yo no. Y Dios le decían, tú eres David, el gran rey de No, yo no. Yo no soy ese hombre, ¿Nunca te, has, nunca te has sentido de esa manera Que estás tan bajo ataque, que ya no quieres esa posición Pastor, no, no, no, yo no quiero ser líder de caballero Esa gente son unos cabezones, no me respaldan Yo no quiero ser líder de dama. esas mujeres no hacen nada Los jóvenes tampoco, yo no quiero ser líder de jóvenes Son demasiado jóvenes, es mucha responsabilidad Yo no soy ese hombre, yo no soy ese hombre Yo no soy esa persona, no me pongan a cantar Yo solamente quiero venir a la iglesia y estar tranquilo Y recibir de otro. que otro me alimente yo no quiero hacer nada no me pongas a trabajar porque no quiero trabajar yo no soy david yo no soy rey de la tierra porque he perdido todas las cosas porque estoy bajo ataque porque estoy en carga porque estoy en prueba porque estoy en momento difícil lo he perdido todo ya yo no quiero nada aleluya porque pensamos que de la única manera que vamos a llegar es a través de otro pero de la única manera no es a través de otro tú vas a llegar como Dios quiere que tú llegue tú vas Alcanzar grandeza cuando Dios quiera llevarte, no en la manera que tú quieras, en la manera que Dios quiera. Tocar que está a tu lado y dile: Pierde tu identidad. ¡Ah! Tocar que está a tu lado y dile: Pierde, pierde, pierde, pierde tu identidad. Pierde tu identidad. La manera que tú pensabas no es la manera que Dios pensaba. La manera que tú analizaste todo no es la manera de Dios. David huye Él comienza y sale corriendo Huye Y cuando huye Yo sé que tengo el camarógrafo loco Pero hoy lo ponemos a trabajar también y él huye Y cuando huye La Biblia establece que se mete en la cueva En la cueva de Adulam Él se mete en la cueva de Adulam Y cuando se mete en la cueva de Adulam Ya no tenía identidad Escúchame bien joven Le vengo a hablar a los jóvenes David era ungido sin identidad Oh my God oh. How are you anointed But you have no identity Oh my God Como tú eres ungido sin identidad Aleluya yo soy ungido te vengo a declarar yo declaro que soy ungido sin identidad Dice yo soy loco, yo soy loco ¿Cómo es que ese hombre es ungido pero no tiene identidad La identidad mía yo la perdí 10 años atrás Cómo tú dices eso predicador Cómo, cómo tú has perdido tu identidad aleluya yo no soy quien yo soy escuchaba yo un predicador y él hablaba, él hablaba acerca de un testimonio que me impactó escuchaba un predicador de la Florida que me impactó el testimonio que daba porque él daba un testimonio que él estaba predicando en un, en un lugar de adictos a droga, aleluya de adictos a droga y este hombre estaba predicando en ese lugar y allí había un hombre que era un adicto a la droga pero él iba todos los días solamente a a predicarle a ellos y cuando él le predicaba a este hombre, este hombre le contestaba todas las preguntas aquel joven que estaba adicto a la droga le contestaba las preguntas pero él dice un día yo fui a predicar y no vi al joven, la próxima semana no lo vi tampoco y de momento le pregunté a los encargados de aquel lugar qué pasó con el joven que yo veía todos los días que hablaba conmigo, que predicaba el, el hombre le dice el problema es que este joven ha estado aquí mucho tiempo él es adicto a la droga pero él se escapó la primera vez, lo rescatamos. Se escapó la segunda vez, lo rescatamos. Pero la tercera vez, cuando se escapa, lo hemos dado por vencido. Porque él está demasiado adicto. Ya esta tierra no es normal para él. Ya este lugar no es normal. Él tiene que estar bajo el efecto de la droga. El predicador le hablaba en el testimonio y decía, él decía, Señor, él comenzó a orar por aquel joven. Señor, libértalo. Señor, transfórmalo, rompe la cadena, cuando de momento Dios le revela algo al predicador él le dice yo te quiero mostrar algo él le dice yo te quiero revelar algo a través de esto, él le dice tú sabes que como este joven la iglesia tiene que perder su identidad, la iglesia tiene que perder lo normal a donde ellos sigan que la normalidad no existe para ellos. Ellos están demasiado adictos a la gloria. Para estar en la normalidad. Ellos han perdido lo común. Esta gente está en una dimensión de gloria. Que no hay diablo, no hay infierno. Oh, Dios mío Jehová. No hay malicia que los detenga. Han perdido la identidad. Uh, yo estoy loco por Dios Alma mía, alaba la gloria bebió en esta hora Tenemos que estar tan locos Que el infierno dijo No podemos atacar a esa gente Están locos por Dios Oh, habrá un loco en esta tarde Loco por la gloria Loco por la presencia Loco por la gloria El infierno no puede venir Porque estoy loco por Dios I'm crazy I'm crazy Estoy loco. I lost my head a long time ago who me I don't have identity of this world no, yo no, yo no A esta tierra Esta tierra te la puedes llevar Hay gente que trabajan para esta tierra solamente En la tierra Y ellos dicen yo tengo que trabajar No puedo ir al culto Porque tengo que trabajar Trabaja y trabaja, trabaja Haciendo tesoros en la tierra Pero hace años que perdí la identidad Yo conozco al dueño del oro y la plata Yo conozco al proveedor Yo conozco al todopoderoso Hace tiempo que yo morí para esta tierra ya no vivo yo más vive Cristo Alguien que diga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive lost my mind, I'm crazy, I'm crazy, crazy. People say I'm crazy because I got faith. <sighs> People say I'm crazy I believe God. La gente dice que soy loco porque le creo a Dios Pero ese muchacho Que loco es Cómo es que se va a poner a hacer eso Cómo es que se va a poner a orar Cómo es que se va a invocar A la gente es que yo me volví loco He perdido mi identidad Yo no entiendo por qué él siempre está orando Es porque ya no vivo en esta tierra Yo vivo conectado en el cielo A todo lo que atares en esta tierra Será atado en el cielo Habrá alguien que tenga identidad celestial Habrá alguien que venga en esta tarde con identidad celestial. Nación santa, la gente que tiene la llave para atar y desatar. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu para hollar serpiente, para libertar al cautivo. ¿Y dónde está? La iglesia de identidad. ¿Dónde están los adoradores? Yo no oigo a nadie en esta casa. ¿Dónde está la iglesia que tiene poder? ¿Dónde está la iglesia que pone mano? Y los demonios salen de los cuerpos. Ay, Dios mío, Jehová. Aba, sendan, aba, ¿Dónde está la iglesia que hace milagro? Puerto Rico cuando murió Gigi Ávila Y tú sabes lo que dijo un hombre Un hombre dijo murió Gigi, murieron los milagros ah, yo dije Este hombre está loco Todavía hay gente sin Identidad terrenal Todavía hay gente loca que dicen suelta el bastón Todavía hay gente loca que dicen suelta la silla de ruedas Todavía hay gente loca que dicen brazo estírate Todavía hay gente loca que dicen diablo suelta a mis hijos Todavía hay gente loca que dicen yo le creo a Dios Yo creo en el poder de Dios Yo creo en los milagros Todavía hay gente que tienen identidad celestial Biblia declara que cuando él está en la Cueva, él estaba en la cueva Sin identidad, tú sabes que hay momentos Donde tienes que perder para ganar Hay momentos donde tienes, you gotta lose Your identity to this world, si sí, las cosas De Dios son locuras para aquellos Aquellos hombres que no creen la, la cruz es locura, es locura, es locura para la gente. Pero aquellos que creen, aleluya, tienen algo sobrenatural. Aquellos que tienen identidad celestial, y la Biblia declara que cuando Él está sin identidad, identidad tierrenal, la Biblia declara que de momento se escuchan unos pasos en la cueva. Y cuando se escuchan unos pasos en la cueva, la Biblia declara que comenzaron a llegar los afligidos, los endeudados, la gente que tenían problemas de la casa de Saúl, y llegan a la cueva de Adulam. Cuando llegan a la cueva de Adulam, la vida declara que David comienza a recibirlo y lo que me impresiona de la historia, que antes de él entrar a la cueva lo conocían como guerrero pero después que sale de la cueva conocen su, eh, comienzan a conocer la posibilidad de reinado, ¿por qué tú dices eso? porque comenzaron a conocerlo como jefe como un líder, conocieron su liderazgo mientras estaba en la cueva sin identidad ¿tú sabes qué? porque no nunca vas a llegar a tu destino al menos que pierda la identidad de esta tierra al menos que pierda lo que tú piensas que te va a llevar porque no es esta tierra es el Dios Todopoderoso si no me crees la Biblia declara en Efesios Capítulo 4, 24 Y vestido ser nuevo hombre Creado según Dios En la justicia y la santidad De la verdad Segunda de Corintios capítulo 5 Versículo 17 De modo que si Alguno está en Cristo Nueva criatura es eh, Las cosas viejas pasaron eh, Aquí son hechas nuevas Romanos 6 capítulo Versículo 4 porque que somos ah. sepultados juntamente con Él ah. para muerte por el bautismo ah. a fin de que como Cristo ah. vamos a resucitar ah. oh toca a alguien y digo muero hoy ah. pero al tercer día ah. al tercer día ah. al tercer día ah. voy a resucitar oh toca a alguien y dile soy nuevo ah, tengo una identidad nueva tengo una identidad de gloria. Ah, Juan capítulo 3. Ah, versículo 5 declara. Ah, respondió Jesús. Ah, de cierto, de cierto te digo. Ah, que el que no naciere de agua. Ah, y del espíritu. Ah, no puede entrar al reino de Dios. Ah, Jesús ah, en la tierra. Ah, él pierde su identidad terrenal. Antes de entrar al desierto. Lo conocían como el hijo de José en la tierra, por ahí va el hijo de José por ahí va el hijo de José, por ahí va el hijo de José, ahí va el hijo de José la Biblia declara que él entra al desierto cuando él entra al desierto es tentado por Satanás, pero él no pelea con sus fuerzas, él pelea con la palabra y la Biblia declara que cuando él sale, la Biblia declara que su fama comenzó a difundirse los milagros comenzaron a brotar y la gente decía: ¿Quién es este hombre que hace milagros? ¿Quién es este hombre que dice que salva, él, él entra como el hijo de José y sale como el hijo de Dios, Él perdió su identidad en el desierto Él dijo yo no vivo para esta tierra yo vine a salvar la humanidad pero yo soy el hijo de Dios yo tengo la autoridad la iglesia tiene que vivir bajo el espíritu de Dios entendiendo las cosas del espíritu con la identidad de la gloria de Dios al punto de que ellos digan esta prueba, esta leve tribulación, lo que produce en mí es de gloria, es de gloria, es de gloria David en la cueva they began to recognize his leadership but he had to let go he had to leave his identity me he dado de cuenta que hay una generación en estos tiempos que piensa que van a llegar a través de otro A través de otro Que me abra la puerta al hombre, que el hombre lo haga Y ya no hay gente que tiene hambre de la gloria de Dios Para que tú puedas, para que tú puedas tener la identidad de Cristo Escúchame bien, tienes que abandonar esta tierra o oh no Pero no queremos predicar de esto Tienes que dejar el viejo hombre Tienes que mudarte, mudarte, mudarte De esta tierra Yo estoy cansado de Escúchame bien Estoy cansado del pecado Estoy cansado De esta carne De esto, estoy cansado de esto Estoy cansado de esta Identidad que me identifica A mí como un derrotado Yo quiero vivir en el espíritu Tú sabes la sierva declaraba La, la clase de hoy me impactó Y, y me encanta porque la sierva depositaba Una palabra y estaba confirmando el mensaje Y ella declaraba que hay que Dejar, que hay que abandonar, ella hablaba Sobre la fornicación, que hay que dejar la fornicación Que hay que abandonar los placeres De este mundo, que hay que dejar las cosas Que hay que identificarnos con Cristo Que hay que comenzar a entender que Esto es verdadero, que esta gloria Es una responsabilidad, que esto Es algo serio, que este llamado Dios nos ha llamado a impactar Esta tierra con poder y con gloria ¿por qué no se ven los milagros, porque ya no hay gente que viven en el espíritu que le creen a Dios porque no se ven las señales porque hay gente incrédula que no creen en el poder de Dios pero hace falta gente que se muden de esta tierra que digan yo no vivo conforme a la carne hay una batalla dentro de mí Pablo lo declaraba cuando trato de hacer el bien el mar que está dentro de mí hay una batalla y él decía no sé como que soy del espíritu pero que la carne me atrae y la carne quiere dominarme minarme pero la iglesia de Dios tiene poder sobre la carne tiene poder sobre los placeres la iglesia de Dios ¿dónde está la iglesia en esta tarde la iglesia de Cristo que tiene poder cierro con esto cierro cierro ya cierro con esto la biblia nos habla de cuatro leprosos Termino David termina en el reinado Porque abandona Pero la Biblia nos habla de cuatro leprosos Cuatro leprosos Y lo tengo que declarar Cuatro leprosos que abandonaron Abandonaron esta tierra como tú dices, predicador, ellos estaban a las puertas de Samaria. Y en Samaria había hambre, no había comida, no había nada. Esta gente eran leprosos. Los conocían como leprosos. Los leprosos eran separados. Los leprosos eran reconocidos por su debilidad. los leprosos, pero la Biblia declara: de Véngase, los cuatro leprosos, rápido. Véngase, perdonando la expresión que lo uso. aquí, aquí aquí la biblia declara que habían cuatro hombres y con esto terminamos habían cuatro hombres cuatro leprosos a la puerta de samaria esos hombres tenían una condición todo el mundo conocía lo que ellos estaban pasando todo el mundo conocía su debilidad todo el mundo veía se veía físicamente en sus cuerpos las marcas de lo que estaban viviendo aleluya pero la biblia declara que estos hombres abandonaron ellos se olvidaron de lo que estaban viviendo en la tierra ah, Como tú dices estos predicadores ah, Comenzaron a hablarse entre sí ¿Para qué? ¿Para qué? Nos, aquí. nos estamos aquí Hasta que, Hasta que muramos Si nos quedamos aquí, si nos quedamos aquí vamos, a morir. vamos a morir Si entramos en Samaria Vamos a morir, vamos a morir. Vamos vamos al campamento del enemigo ellos comenzaron a hablar ellos decían tenemos un problema en esta tierra tenemos un problema en esta tierra escúchame bien hay un problema en esta tierra somos leprosos y no hay comida pero ellos comenzaron a hablar y ellos dijeron tenemos que abandonar este lugar ellos dijeron tenemos este problema pero si nos quedamos en esta posición vamos a morir si entramos en Samaria hay problema en Samaria y hay posibilidad de que muramos ellos dijeron tenemos que hacer algo algo. tenemos que accionar tenemos que abandonar esta identidad, tenemos que abandonar esto que nos identifica a nosotros, algo tiene que suceder y ellos comienzan a declarar vamos al campamento del enemigo, a ver si el enemigo, eh, podamos librar la vida por lo menos, ellos estaban declarando, no sabemos lo que va a suceder pero no nos podemos quedar en el mismo lugar, no nos podemos quedar con esta identidad y hace falta gente que digan yo no sé lo que va a suceder Yo no sé Ni quiero saber Lo único que yo sé Es que Dios está a punto De hacer algo Caminen hacia atrás y caminen hacia acá Y ellos comenzaron, se levantaron Comenzaron a caminar, rápido, rápido, rápido Comenzaron a caminar rápido Aleluya, porque ellos eran jóvenes Alábala, gloria de Dios Y comenzaron a caminar Y de momento caminaron Caminaron, caminaron, caminaron Aleluya, hoy lo ponemos a hacer ejercicio Comenzaron a caminar Y cuando llegaron a Siria La Biblia declara que ellos llegaron a Siria Y cuando llegaron a Siria Se dieron de cuenta. De que ya no existía El enemigo en Siria Y como tú dices así predicador Ellos lo único que encontraron Es la bendición en Siria El enemigo no existía en Siria Pero lo que me impresiona de la historia Es el tiempo cuando sucedió La Biblia declara Que ellos siéntese, siéntese Siéntese Que ellos se levantaron a caminar Levántese al la anochecer. La Biblia declara que era la anochecer. Lo que indica que ellos estaban caminando sin ver Ellos no podían ver quizá los caminos hacia donde iban Pero ellos decían, si vamos a morir, vamos a morir caminando Si vamos a morir, vamos a morir adorando Si vamos a morir a alguien en esta casa que le crea a Dios Si voy a fracasar, lo haré dándole todo pero si esto no te hace adorar a Dios Lo próximo, escucha bien Ellos llegaron. ¿Qué es lo que sucedió aquí? La Biblia declara Que el enemigo escuchó un ruido Un ruido en el campamento Que restremeció Ellos tuvieron miedo y salieron Antes de tiempo Pero ahora pregúnteme a qué hora fue Siéntese, siéntese, siéntese. ¿A qué hora fue que escucharon el ruido? La Biblia declara que al anochecer, al anochecer, el enemigo escuchó un ruido en el campamento. ¿Y a qué, a qué hora ellos comenzaron a caminar? ¿A qué hora comenzaron a caminar? Pónganse de pie. ¿A qué hora el enemigo escuchó un ruido? a qué hora ellos comenzaron a caminar a qué hora ellos perdieron su identidad y a qué hora el enemigo escuchó un ruido tú sabes lo que indica esto, que a la misma hora que ellos comenzaron a caminar, Jehová se levantó del trono, yo te vine a declarar, cuando tú pierdas tu identidad, Jehová se va a levantar, habrá alguien que se levante en el espíritu y diga yo le creo a Dios, yo le Siéntese, siéntese, siéntese. Póngase en pie. Siéntese. Póngase en pie. The devil is a liar. Uh, aquí hay gente hoy, ay, yo siento en el espíritu, que aquí hay gente hoy que se ponen de pies en el espíritu, ay Dios mío yo siento a Dios en esta casa, aquí hay gente hoy que dicen se le acabó el juego al diablo con mi casa, aquí hay jóvenes hoy que dicen yo sí voy a ser predicador yo sí voy a ser adorador. habrá alguien que se ponga de pie veo una que se paró veo otros jóvenes, alguien que siga, yo voy a Tener la identidad de Cristo, la identidad de la gloria. Yo me pongo de pie. Oh, alguien que le adore en la casa. Alguien que le adore en la casa. Alguien que se ponga de pie. Alguien que se ponga de pie en el Espíritu. Oh, yo vivo para Cristo. Yo vivo para la gloria. Yo vivo para Dios. Yo vivo para Cristo la declara Ellos abandonan la identidad de tierra You know what's funny Cuando tú abandonas la tierra Ellos regresaron A Samaria Y cuando regresaron a Samaria Todavía eran leprosos uh. Lo que me encanta de Cristo es que no es que no lo hiciste, uh, es que cuando tú tienes la identidad de Cristo, la sangre de Cristo te cubre. Y cuando Satanás va al cielo a acusarte, Cristo dice: Hace dos mil años atrás, ay Dios mío, Jehová, no es que no cometiste el pecado. No es que no tienes lepra, es que tienes la identidad de Cristo. Habrá alguien que le dé. Dios por Cristo, porque yo era pecador, porque yo estaba destinado a morir, pero él murió por mí. Y yo puedo. Cuando ellos iban caminando a regresar. Cristo va adelante. When I was Nobody wanted to give me a chance 10 años atrás Para once años Este que tú ves aquí Yo me gozaba ¿Dónde está Jesús? Jesús en el drama Que levante la mano a Jesús Mira a Jesús allá atrás A Jonathan Me gozaba con él Voy a, voy a cerrar ya, ya cerré Me gozaba con él Porque él me daba un testimonio Él decía que él estaba adicto Que tenía problemas Y Cristo lo salvó pero uno sabe que este que estaba aquí Yo viví un año entero en un carro Comiendo de la basura un muchacho que fui criado en el evangelio... Que experimenté la gloria de Dios... Que mi madre me llevaba a la escuela dominical... Yo sé lo que es estar perdido... Yo sé lo que es la gente pasarte por el lado... Y, y, y, y huir, huir de ti... Porque ellos veían tu condición... Pero tú sabes que también sé... Que un día... Aleluya yo estaba perdido... Pero un día... Yo le dije Señor... Yo quiero abandonar esta identidad de esta tierra... Yo quiero que tú me cambies Dios... Y llegó un joven de 16 años... Y me dijo Gabriel: Yo veo en ti un predicador. Y yo decía: ¿Cómo es posible que yo pueda lograr ser un predicador? No es posible que yo pueda predicar con todo lo que yo he hecho. Aleluya, no es que no lo cometiste, es que Dios se paró al frente de ti. Ah, es que la gracia y la misericordia ah, te persiguen. Es que Él no te ha abandonado. Es que tenemos la identidad de Cristo. A mí no me interesa lo que tú has hecho, lo que dejaste. De hacer lo que has hecho, como lo hiciste en esta tarde, yo le dije que trayeran un amigo. Y yo vine a hablar con los amigos hoy. A mí no me interesa lo que tú has hecho, a Cristo le interesa salvarte, perdonarte, restaurarte, transformarte. Y Dios ha venido por ti. No terminé. Terminé. Ha llegado el tiempo De abandonar Esta tierra Yo quisiera en esta hora Hacer una oración primero Si hubiera una vida En esta tarde Que dice yo quiero a Cristo Si hubiera una vida En esta tarde Un amigo que ha sido Invitado hoy Que dice yo quiero La identidad de Cristo Yo quiero conocer Ese Cristo del cual Tú predicas Yo quiero conocer Ese Cristo del que Tú me hablas si aquí hubiera un amigo en esta hora, donde quiera que tú estés, levanta tu manita al cielo, el pueblo en comunión ahora. No quiero a nadie moviéndose, a nadie hablando, todo ojo cerrado, nadie mirando quién, nadie mira. Ahora estamos en guerra espiritual. Escúchame bien, esta es vida o muerte hoy. Aleluya, aquí hay alguien que necesita correr a los pies de Cristo, alguien que Dios te está llamando, alguien que Dios está tratando contigo.